La insólita pregunta de Mirtha Legrand a Lourdes Sánchez. Interate. En un nuevo programa de Mirtha Legrand, la diva volvió a sorprender con sus picantes preguntas. En esta ocasión tuvo como invitada a Lourdes Sánchez y le realizó una insólita pregunta. En un segmento del programa, la chiqui se enfocó en la mujer del Chato Prada y le realizó un sorprendente cuestionario. Yo no entiendo el bar, explícame, ¿qué es el bar? Fue la pregunta de Mirta, y provocó la risa de todos los presentes. Sin embargo, Lourdes, trató de evitar la risa y respondió, el bar es un soporte técnico, y luego se tentó y no pudo seguir explicando la novedad del bailando 2018, ya que fue interrumpida por Florencia de la V. Vos tampoco lo entendés. Todo el mundo le pregunta lo mismo, dijo la cómica. Ante la interrupción, la integrante del bar exclamó, la idea surge del fútbol. Y se sumó la estrella del 13 con una nueva pregunta: ¿Es como un jurado de jurados? Y la bailarina explicó: No, es como una ayuda al participante. A mí me hubiera gustado tenerlo cuando el jurado dice cualquier cosa. La nueva incorporación del bar. Bailando assistant referí. Integrado por, Sánchez, Mariel Anchip y Jorgito Moliniers, sumó más polémicas al show televisivo, ya que el bar solo puede ser pedido por el jurado, los coaches, las jefas de coach y el conductor. Además, puede restar o sumar un punto al puntaje ya emitido por el jurado tradicional. Cabe recordar, que en el último programa del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, dos de las participantes que más conflictos generan, Inés Stork, y la nueva incorporación, Gladys La Bomba Tucumana, no fueron avaladas por el bar y el puntaje de sus performances sufrieron la quita de un punto.